Sí, sí, sí. Además, como decía que subes lo que crees que es la mitad o ya y dices, es que continúa, es que parece que, que no tiene límite. Y, sí, sí. Y, y pese a todo, pues eso, la, lo que es la enfermedad de la diabetes, pues... Sí, ahí es que es que ni te viene, ni te viene a la cabeza. ¿eh? Siempre que me pregunta alguien, ¿no?, de, de... Eh, el otro día he preguntado a un compañero del, del club ciclista porque su sobrino ha debutado y tiene miedo porque Ajá. hace fútbol o sea olvídate no no tienes ningún problema no tiene nada que ver tienes que tener cuidado claro pero no la, o sea, has debutado con diabetes tienes que tener cuidado toda tu vida ya sí. tener cuidado estés sí. haciendo lo que estés haciendo estás haciendo deporte, pues eso conlleva un gasto de, de, de hidratos, ahí e interviene la insulina, entonces pues tú tienes que hacer tus matemáticas de la insulina que te tienes que poner, la comida que tienes que, que compensar, pero, pero no es algo que te limite, ni que tú digas, ay, o sea, a mí, a mí nunca se me ha venido a la cabeza un qué hago yo aquí si soy diabético. Ya. Se me ha venido la cabeza que decía, ah, ¿qué hago yo aquí si en la cama estaría como ellos? Pero, pero si soy diabético, nunca. Claro, dice. dice...